Derechito Luis, Luis, somos Cine y en esta ocasión venimos a compartir con ustedes el tráiler filtrado de Ant-Man and the Wasp: Quantumania. La tercera parte de la saga de Scott Langs, coprotagonizado con Hop Van Dyne, vamos a estar viendo cómo se enfrentarán a uno de los mayores villanos de Marvel que se presenta por segunda vez en esta nueva saga. En este nuevo arco, del ya habíamos pasado el arco del infinito, esta sería la saga del multiverso. Y el mayor villano no es nada más y nada menos que Kang el conquistador. ¿Quién habría debutado en la serie de Loki con una de sus versiones multiversales pero bueno, vamos a estar viendo cómo Paul Roth comparte el protagonismo junto con el reparto de Katrin Newton, Jonathan Mayors haciendo de Kang, Bill Murray, Evangeline Lilly, Tony McHardy y obviamente va a aparecer Samuel Jackson, pero bueno Adman and the Swasp, nosotros sabemos que además de presentarnos a Kang directamente como el villano definitivo de esta saga o una de sus versiones, va a estar teniendo cositas, cosí va a estar tejiendo cositas para que el universo se amplíe aún más pero bueno habíamos visto ya en el segundo en el segundo capítulo de esta trilogía como el universo cuántico les permitía a ellos ir y recuperar a una de sus, de sus personajes más queridos. No queremos spoilear tanto, pero por si no lo viste. Pero ya en la saga de Avengers, en la última película de Avengers, vimos que con, este, con esta misma tecnología ellos podían viajar en el tiempo. Ahora sí, vamos a explorar totalmente Todas las posibilidades que nos ofrece el mundo cuántico No solamente viajes en el tiempo No solamente viajes a través de dimensiones mucho más finitas de las que conocemos Sino viajes multiversales Es ahí donde aparece Kang el Conquistador Pero bueno, vamos a echarle un vistazo al trailer que se filtró durante la D23 Durante el evento más importante de Disney Pero que dentro de poco seguramente va a estar saliendo oficialmente en todas sus redes Ahí vemos como Scott Lang ya está entrenando a la pequeña Casey como su sucesora Mientras que se abre nuevamente el portal del reino cuántico Nos encontramos ahí al viejo Henry Pym Vemos como el laboratorio explota con de todo Y todos son succionados, son atraídos hacia ese portal Pero bueno, Scott va a tener que ir y salvarlos Va a tener que ir y recuperar a todos los que conoce Ahí nos presentan que va a estar estrenándose en febrero Despiertan en un lugar totalmente desconocido. Que seguramente sea el reino cuántico. ¿Con quién está hablando Scott? ¿A quién le está viendo cara a cara? Vamos a ver que aparece Bill Murray. El legendario Bill Murray aparece en, en esta película. No sabemos todavía cuál va a ser su papel. Hay muchos humanoides. Así como vimos anteriormente. A, como vimos anteriormente a los ultrones en la película de Doctor Strange. Acá van a tener varios soldados humanoides. Ahí aparece Modok, es la primera vez que vemos a Modok en el universo de Marvel, uno de los villanos más reconocidos del mundo de, bueno, del mundo de los Vengadores, del mundo de Hulk también aparece como un villano principal. Y de la nada viene caminando lo más tranquilo y campante Kang que tiene ya el traje, ya tiene un traje versionado de lo que es el traje de los cómics Del traje clásico que le permite viajar a través del tiempo Y la tiene rehén, la tiene rehén a la pobre casi Pero es una casi un poco más crecida o es la misma que vimos al principio de este tráiler. Pero qué quiere, lo quiere extorsionar, lo quiere controlar a Ant-Man Hay alguna forma de que pueda detenerlo Bueno, eso es lo más interesante porque... Nos van a presentar un villano que tiene múltiples versiones que varias veces los vengadores lo han vencido Pero como viaja en el tiempo lo tienen que vencer una y otra y otra vez Es como que siempre tiene un escape infinito o unas versiones infinitas para poder ir y romperles la paz <risa> Romperle la paz a los vengadores Pero bueno lo vemos entonces ahí cara a cara los dos enfrentaditos y qué más, qué más, que más Nos deja ahí nos deja ahí totalmente expectantes, nos deja ahí totalmente esperando que haya algo más. Pero obviamente es el primer tráiler, así que todavía no nos va a dar toda la información, todavía no vamos a saber cómo puede... Cómo va... Cómo puede... Terminar esta película Y si es solamente una gran apertura A la próxima película de los Vengadores Somos R-100 Esperamos que esto te haya entretenido Hecho pasar el rato Bueno, también esperamos que esto no termine cayendo bajo la Cualquier denuncia de Disney Y que bueno, próximamente veamos el tráiler completito A ver si tiene más información más que la calidad, la calidad no importa, lo que importa es la información que veremos en esta nueva película. Y ahora sí, nos vemos próximamente en una nueva reseña, siempre derechito al vicio.